¿Cómo que quiere? Maldita, ya está en Navidad le voy a comprar uno. Bienvenidos, Legión Oxlack. Gracias por estar en un video más. El día de hoy vamos a hablar y vamos a analizar dos videos que tratan sobre un mismo asunto. Uno que ya les había dicho me causa bastante temor y es sobre los muñecos. En esta ocasión vamos a ver dos muñecas que se mueven, dos muñecas que parecen haber sido poseídas. ¿Es posible esto? ¿Los fantasmas o los demonios se meterán en los cuerpos de los muñecos? No quiero ni imaginarlo. Pero aquí tenemos dos videos que fueron subidos a internet. ¡Dormir! Yo me mire así de peor, porque me miedo miedo Eso me pega miedo miedo miedo miedo miedo miedo miedo miedo miedo miedo miedo Cállense. Sí. Cállense. Sí. Cállense. ¿Qué quiere? En Navidad la voy a comprar uno. En Navidad? En este primer video no conocemos el contexto en el que haya pasado esto, ni el por qué esta persona estaba golpeando a la muñeca. Quizá porque ya se había movido sola y lo habían presenciado. Y después de estarla golpeando, como un reflejo de la muñeca, se movió. Pero vemos que no es un movimiento natural. No es como si tuviera algún tipo de resorte o algún mecanismo. Simplemente la muñeca hace un giro de cabeza, algo bastante aterrador que obviamente espantó muchísimo a quien la estaba grabando. Este video me hizo recordar a otro que es muy parecido y que me lo mandó Leandro Flores a mi correo. Dice lo siguiente: Buenos días o tardes, según estés leyendo este mensaje, quería saber si podrías considerar este video y examinarlo. Mi novia y su sobrina estaban grabando un video sobre dulces y sin darse cuenta grabaron algo más. Les dejo una parte del video adjunto, que tengan buen día. En este video vamos a ver qué sucede. Ella está aquí, no, no quiere salir. Yo quiero abrir. ¿Adivinad de qué color es? Eh, verde. Ay, ¿cómo sabías? verdad, Verde. Ahí quiere estar ella contigo, a ver, mm, Huele fuerte... Ush no. Ahí quiere estar ella... Como pudieron notar, eh, inesperadamente la muñeca gira la cabeza. Es muy similar a la otra que vimos en el video anterior. Así que son dos muñecas que hacen un giro de cabeza muy similares... Estoy seguro que esto no podría reproducirse con un hilo. Tuvo que haber sido algo más. O estas dos muñecas tienen un mecanismo que hace que la cabeza gire y que por alguna fricción hayan podido rotar el, el rostro. O de verdad es que estas se encontraban habitadas por espíritus. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en los comentarios si alguien tiene una muñeca como las que vimos en los videos. Y también si éstas mueven la cabeza normalmente o lo que vimos si es una evidencia paranormal. Mi nombre es Oxlack Castro y recuerden que todos los días les traigo un nuevo caso, un nuevo video para que lo analicemos y podamos descubrir la verdad o nos maravillemos con lo inverosímil que es este mundo de lo sobrenatural. Nos vemos hasta mañana.